Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Hoy estamos aquí para hacer el examen del buen motoblogger Gracias a nuestro amigo David Ávila Como amigos como tú, no hace falta enemigos ¿eh, Así que adelante con el examen Bueno, amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Vamos a ver qué tal nos sale el examen Me subo la moto y vamos a ver qué tal Aquí está nuestra pequeña amiga Dulcinea ¡Atención! ¿Pero qué es esto? ¡Un sobre! ¿Quién me ha dejado a mí un sobre en la moto? En este sitio tan raro A ver si un billete de 500 euros Lo más es que no, ¿no? ¿Qué pone aquí? Si quieres saber tu futuro como motoblogger Llama a la puerta y di mi nombre tres veces, Gitana Liz Esto me está empezando a dar un poco de yuyu, ¿eh? Pues habrá que hacerlo, ¿eh? ¿La puerta es esta? Momento De la verdad Esta será la puerta, ¿no? Gitanaliz tres veces Gitanaliz Gitanaliz Gitanaliz Gitanaliz Oh ¿Qué me pasa? Oh. Me estoy mareando ¡Ah! Oh. ¿Qué me ha pasado? ¡Ah! ¿Dónde estoy? Soy la Gitana Liz. Vengo a predecir tu futuro como un motoblogger. Gitana Liz, dicen que un buen motoblogger tiene que tener concretado un día y una hora a la semana para subir puntualmente un vídeo para la audiencia. Eso es verdad. La bola me dice que no, que subes vídeos cuando te da la gana. Gitanaliz, siguiente pregunta, a ver si me puedes ayudar. Dicen que un buen motoblogger tiene que presentar diferentes planos e iniciar sus vídeos diciendo dentro intro o algo parecido. La abuela me dice diferentes planos cuando te da la gana. Y lo de dentro intro, tienes algo pero de aquella manera. Gitanaliz, tercera pregunta. Dicen que un buen motoblogger también muestra a su público motos, productos o cosas interesantes para los moteros. Yo hago eso. La abuela me dice que si te dejan una moto, sí. Y productos, casi nunca. Pues como motoblogger me parece que estoy quedando en el examen no muy fino, ¿eh? A ver, tengo otra pregunta. Dicen que también que un buen motoblogger... No pierde detalle de lo que ocurre a su alrededor, que si hago vídeos de observaciones diarias o algo parecido a así. Pues en el YouTube mmm, veo poco, veo más en el Instagram, pero vamos, que tampoco mucho. Vamos, que me estás diciendo de que mmm, tampoco, ¿no? Que... no que no. Eh, dicen eh, que para ser un buen motoblogger tengo que utilizar música libre de derechos de autor. No, y además veo que tienes problemas con los derechos de autor en YouTube. Bueno, gitanaliz, quiero saber mi resultado como motoblogger. Quiero saber si ToSlow va a seguir vivo, muerto o qué le va a pasar. La solución la tendrás en esta caja y en este libro. ¿Y con esta caja y este libro sabré si soy buen motoblogger? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Leérmelo? Vale. Pues, eh... Uy, me estoy mareando. Y oh. eh, tan Ayúdame, me estoy mareando. Oh, qué dolor. Oh. Así que esta es la caja misteriosa y el libro del buen motoblogger. A ver cuál es el resultado. Tu resultado como motoblogger es pésimo. Si quieres seguir haciendo motoblogs, este conjuro tienes que realizar. Siéntate en el suelo, sin casco, y el libro tiene que estar cerca de ti. Y di las siguientes palabras. Ilufas Nunga o Smith Testos Han. Esto me da un poco de miedo, ¿eh? Suerte tú, Slow, y cuida con lo que lleva detrás pues habrá que hacerlo parece que el conjuro ha hecho efecto tengo el super casco de motoblogger podré seguir haciendo vídeos ¡Tengo el casco de el Motoblogger! Motor. ¡Seguir haciendo vídeos y subirlos al YouTube, y al Instagram y al Facebook y donde me saca de los huevos! ¡Hala! ¡Hasta luego! Esta es la cajita mágica del conjuro que acabo de hacer y este es el libro mágico del buen motoblogger así que prueba no superada voy a seguir haciendo los vídeos como me salgan de los cojones ¡Ala! ¡Adiós! Venga, vámonos y págate una cerveza Mis nominados para hacer el examen del buen motoblogger son... Apolo, demente loco y como reservas vamos a nombrar a El poco conocido Charlie Sinewan, el poco conocido Danny Clos y el poco conocido Majes en moto Voy a hacer un conjuro para tener muchas motos y mucha gasolina y muchas ruedas y carné con mil puntos. <música> Hola amigos y amigas del Facebook del Youtube en el instagram Instagram ¡Prueba no superaba Te ha salido un poco raro, ¿eh? Aquí generando polémica, como siempre. Toma 2. Toma 3. Toma 4. Hola, soy Twist slow y aquí no hay ninguna gitana. ¿Dónde estás, gitana? Bueno, gracias a Charlie que nos ha echado una mano con el vídeo y David Ávila. Eres un cacho cabronete, te voy a dar, eh, tío. Te voy a hacer pampame el culete. Y págate un café ya, hombre.